Bienvenido al video tutorial de mantenimientos y datos generales. En este tutorial aprenderá a introducir la información general y a navegar entre los módulos y registros. En el menú principal todo está estructurado en menús desplegables y submenús. En este tutorial nos centramos en la sección datos generales. Desde ella podrá configurar los datos, las series y los listados utilizados por Bamboo Cloud. Pulse en una sección para mostrarla en el área de trabajo y editar sus valores. Por ejemplo, pulse en Países para gestionar todos los países introducidos. Use el paginador para mostrar más resultados use los botones insertar, modificar y eliminar para editar registros elija el registro deseado y haga doble clic o pulse el botón modificar para editar los datos del registro seleccionado. Puede filtrar registros usando el campo Buscar. Observe cómo se utiliza el número de páginas y registros según los filtros. cada sección se abre en una nueva pestaña cada pestaña posee unas opciones propias los filtros se aplican sólo a la pestaña actual y puede cambiar de una a otra cuando desee. Personalice el máximo de pestañas abiertas en Crea tu empresa, Ajustes, Número de pestañas. Cierre pestañas pulsando la cruz en la esquina superior derecha de la pestaña. Bamboo Cloud le avisará cuando sobrepase el límite de pestañas abiertas. Recuerde que puede cerrar pestañas y expandir menús como desee. Veamos ahora la sección Series. Desde esta sección puede gestionar las series utilizadas para albaranes y facturas. Puede configurar series por año, grupo, desde un número determinado y si están activas o no. Para las facturas puede crear series propias para las facturas rectificativas o de abono. Rellene los campos obligatorios marcados en rojo. Gracias por su atención.